Esta es la Universidad Cooperativa de Colombia. Cuenta con dos espacios de atención. Uno son los consultorios jurídicos y centros de reconciliación. Y el otro, las oficinas de bienestar. Estos dos espacios cuentan con un nuevo servicio. Los consultorios se abren para brindar asesoría jurídica en relación a problemas familiares, laborales, civiles y muchos otros temas más. En estos espacios atienden abogados que son parte de la universidad, pero si llega una persona sorda, ¿Cómo es la comunicación para su atención? Bueno, gracias a la alianza entre FENASCOL y la Universidad Cooperativa de Colombia, los espacios mencionados antes cuentan con Servir, que es una herramienta en donde encontrarán un intérprete virtual para que la comunicación sea efectiva. Este servicio lo encontrarán en ocho consultorios del país. Estos consultorios están en Arauca, Bogotá, Cali, Neiva, Medellín, Pasto, Popayán, Villavicencio podrán acercarse a estos espacios y ser atendidos. Pero esto no es todo. También dos de las oficinas de bienestar de la universidad cuentan con servir. Una está en la ciudad de Bogotá y la otra en la ciudad de Cali. Para saber la dirección de estos puntos de servicio, puedes ingresar a la página de FENASCOL. Da clic en Servicios Incluyentes. En el menú selecciona Servir. Te aparecerá un listado. Da clic en la opción de Universidad Cooperativa de Colombia. Allí te aparecerá toda la información sobre las direcciones y horarios de atención. ¡Mira!